Hola amigos de Texetera, hoy tenemos este hermoso casco de Specialized la tan renombrada marca de accesorios para bicicleta que básicamente incluye un sistema que se llama ANGIE que viene de Angular and Force Indicator que básicamente en caso de accidente avisa si le ha pasado algo a la persona que está manejando o montando la visita muy buena ventilación es cómodo y acá tiene el ajuste precisamente para aquellos que son cabezones como yo que reduce las fuerzas rotacionales en caso de un impacto esta es la segunda versión de estos cascos y este es el sistema que hace las veces de alerta en caso que al piloto le pase algo. Es un sistema que tiene un acelerómetro y un giroscopio. Y utiliza el GPS del smartphone. Cuando detecta el impacto o la caída. Le da tiempo al conductor o piloto de la bicicleta. Para dar una notificación y ver si está bien. De lo contrario empieza a enviar alertas a los contactos que han sido seleccionados como de emergencia.